La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, María Cristina Correa Morandé De las letras fueron las pasiones de vida de María Cristina Correa Morandé, quien desde muy joven fue colaboradora de los diarios El Imparcial, El Diario Ilustrado y El Mercurio, e incluso logró que su libro Inés y las raíces de la tierra, premiado por la Asociación de Instituciones Españolas de Chile, fuera declarado texto auxiliar de estudios por el Ministerio de Educación. Esa sensibilidad artística que lo acompañó a lo largo de su vida también estuvo presente en su trabajo en la Cámara de Diputados, donde ocupó un en escaño entre 1957 a 1961 como representante del Partido Liberal. En esa colectividad ocupó distintas responsabilidades políticas, como presidenta del Departamento Femenino, integrante de la Junta Ejecutiva directora general desde 1950 y delegada por la provincia de Antofagasta al Consejo Nacional del Partido. En su trabajo legislativo, destacó por su interés en temas relativos al trabajo, vivienda y defensa de la familia. Además, fue coautora de diversas leyes relacionadas con la situación de la mujer. Asimismo, en el Hemiciclo no dudó en plantear su punto de vista, incluso, cuando se trataba de interpelar a la máxima autoridad del país. En un pueblo de la madurez cívica del nuestro, tenemos el derecho de esperar que el presidente de la República tenga la visión política y diplomática que la tradición histórica de Chile reclama. He dicho... Intervenía en la sesión del 22 de octubre de 1957. Esa convicción la impulsó a abogar por la modificación del Código de Comercio respecto de la capacidad de la mujer casada, la asignación familiar y la entrega de leche a menores de dos años, entre otras iniciativas.